Carlos, cuéntanos un poquito en qué stand estás. Nosotros estamos en el stand de la asociación IRAITSA, Tapones Solidarios, eh, y nos, de, nos dedicamos a la recogida de tapones plásticos para ayudar a niños a conseguir aparatos ortopédicos y tratamientos médicos. Es decir, esos tapones que yo guardo en casa, esos que todo el mundo me dice, ¿y para qué guardas los tapones de plástico? ¿Son para ustedes? Bueno, para nosotros, para nuestros casos, nosotros tenemos una niña que tuvo, tiene una discapacidad, a través de los tapones conseguimos una silla que le hacía falta y luego decidimos seguir ayudando a otras personas. Creamos esta asociación y de momento tenemos 30 casos. Qué bueno, es decir, ustedes vivieron la solidaridad en primera persona y ahora no han querido que se pierda y se han puesto manos a la obra. Claro, intentamos ayudar lo mismo que conseguimos nosotros y esa gratitud pues devolvérsela a todas las personas que nos ayudaron pues de esta manera y que otros niños se puedan de beneficiar de lo que nosotros conseguimos. Qué bueno tío, la verdad que transmite esa iniciativa un rollo de esperanza, ¿sabes? Hombre, para nosotros de verdad que es una alegría y más cuando ves un caso resuelto. En cuatro meses hemos resuelto cuatro casos. Claro, cuando tú ves la alegría de esa familia, que no veía ninguna salida, igual que nos pasó a nosotros, y ves que su caso ha quedado resuelto, pues esa alegría te llena, te llena muchísimo. Y quieres transmitirla. Hombre, claro, claro, claro. <risa>